hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy vamos a hablar de por qué el fortnite es tan adictivo Y es que el Fortnite es un videojuego que ha revolucionado la industria en los dos últimos años con un impacto enorme en la generación Z en nuestros menores y por ese motivo también una de las principales causas de que los casos de adicción a videojuegos hayan aumentado de una manera drástica. ¿Y por qué concluimos que es adictivo? Bueno, de un estudio llevado a cabo por la UOC y por la Universidad de Lleida hemos esclarecido varias conclusiones. Entre ellas es que los participantes al estudio, que son niños de entre 8 y 11 años juegan de manera diaria al Fortnite. Es una edad en la que nuestros hijos no tienen esa capacidad de discernimiento y de autocontrol y por eso son una víctima fácil para caer en adicciones y por eso es muy importante que ejerzamos el control sobre el uso que hacen de este tipo de juegos y qué aspectos del diseño de este videojuego hacen que la adicción sea mucho más acentuada. Bueno en primer lugar resulta especialmente atractivo el color y la estética que Emplean. permite además un gran nivel de personalización del avatar y lo hace capaz de reproducir muchísimos bailes y eso a los niños les hace muchísima gracia las partidas además son cortas pero muy frenéticas con lo cual eso les hace segregar adrenalina y es una sensación que les puede provocar adicción con mucha facilidad como es un juego tan popular sus amigos y compañeros también juegan y por lo tanto hablan del tema y eso hace que ellos necesiten estar involucrados en el juego para poder participar de esa vida social tanto de forma online como offline. El objetivo principal del juego, por si no lo sabíais, es que el personaje sobreviva. Y esa lucha frenética por la supervivencia es un poderoso elemento de inmersión. En este tipo de juegos, los jugadores además alternan roles, no juegan siempre del mismo lado, sino que pasan de ser cazadores a ser presas de manera aleatoria. Por eso, cuando son cazadores, cada presa cazada eh, les sirve como reafirmación de su autoridad y de su y por lo tanto es un incentivo para seguir jugando como veis el diseño de los videojuegos juega un papel esencial en el efecto que tiene sobre los jugadores. Por eso desde aquí y como padres y como educadores digitales necesitamos apelar a la industria para que diseñen videojuegos de manera responsable, que transmitan valores positivos y que ayuden a nuestros hijos a tener una relación saludable y enriquecedora con el mundo digital. Y os voy a dejar en la caja de descripción una guía sobre el Fortnite para que conozcáis todos los riesgos y todos los entresijos que que como padres es importante conocer. Porque sobre nosotros cae la responsabilidad de limitar el tiempo que nuestro hijo dedica a los videojuegos y de seleccionar aquellos que son más convenientes para ellos. Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.